¿Quieres ser el primero en enterarte de la actualidad? ¿Te gustaría saber si tu nombre se publica en algún sitio web? Si la respuesta es sí, usa Google Alerts y todo lo que sepa Google de tus búsquedas lo sabrás tú también. Tan solo tienes que haber iniciado sesión en Google, buscar Google Alerts, pinchar en el primer resultado, definir la búsqueda que quieres realizar Darle al botón Crear alerta y decidir con qué frecuencia quieres recibir el email. Adiós.